más de ocho años procurando que INAPA, el ayuntamiento, nos ayude con esta contaminación. Por aquí hay muchos niños que se enferman, no podemos cruzar. Para cruzar pusimos un blog, pusimos una tabla y se rompió. En la otra gestión de Alex Díaz, Alex Díaz dijo que había dejado el presupuesto. Fuimos donde Siquió, Siquió dice, también vienen ingenieros y estamos aquí sin padrino. Queremos que nos ayuden que estamos enfermos, miren cómo está toda el agua negra, basura, escombro cuando llueve esa sangre sube allá y ahí se va miren dónde está el lodo allá. Entonces estamos pidiendo ayuda, no le estamos pidiendo, le estamos exigiendo, porque para eso pagamos. Y supuestamente ese presupuesto está cada vez que vamos de psiquioso. y creo que sí, que está hecho, que está hecho y nunca vienen. ¿Qué han enfermado, pero y hay no muchas personas enfermas. ¿Cuáles han sido las enfermedades? Las enfermedades han sido el dengue, le ha dado a muchas personas, el muchacho de ahí tiene parásitos, tiene bacterias, porque por ahí baja hasta las áreas fecales, bajan por ahí. Entonces necesitamos ayuda, de por lo menos del síndico que escuche esta voz. Nosotros estamos como Haití y República Dominicana, para cruzar tendríamos que comprar un vuelo, porque no podemos cruzar por ahí. Ahora mismo recién parida, y hemos tenido una situación de años con esa zanja. Cada vez que viene un presidente nuevo o alguien nuevo, Dice que la van a arreglar. El mismo Alex dijo que la dejó ya en el presupuesto para que no la arreglaron. Mi niña ha tenido complicaciones, es gracias a eso. ¿Qué complicaciones? Respiratoria, la he tenido que sacar muchas veces fiebre, porque los mismos mosquitos le contribuyen a eso. Entonces, no sabemos qué hacer ya, porque ¿Qué ya tiempo hemos... Tiene esta de desde siempre. ¿Qué desde siempre? ¿Cuánto tiene usted para aquí? Yo desde que nací y ya yo tengo 30 años. Okay. ¿Y ustedes están así? Antes por lo menos la limpiaban y okay. estaba un poco mejor, pero ahora ya ni la limpian mm -hmm. y ya ustedes ven la situación.